Susana, que hoy no podemos hacer un vídeo porque están preparando la Navidad. Están preparando un, la cena de Navidad. Un vídeo rápido, sí, Luis. Un vídeo rápido. Y hoy o sí. no los va a ver nadie. Van a estar todos con un H, sí, sí, no, ven. Oye, que ya estamos en directo. No me Hostia. Me digas. Bueno, ya estamos en directo. Le he dado el botón rojo, sin ¿Qué me dice Liner, saludos cordiales. Susana me ha convencido. El gorro todavía no me ha convencido. Quisiéramos un vídeo rápido para felicitaros la Navidad. No pasa nada, bueno, que saludos Navidad, cordiales. Como siempre, emitimos en vivo, desde un pueblo y en directo, y en directo mmm, la Navidad en los pueblos de España, que Susana se lo ha preparado. Pero antes quiero felicitar la Navidad y Susana también, ¿no? Sí. A todos los premiers claro, del mundo. Este vídeo es para felicitar la Navidad pues a todos los primeros del mundo. A todos los que estén en todo, esparcidos por todo el mundo Va están, dirigidos a vosotros este, estos mensajes navideños Pero los que están en sus países y los que están fuera de sus países ¿Y cómo se dice y cómo es el mensaje? Pues feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad ponernos, de parte de Luis de parte y de, de parte de Susana Ponernos en los comentarios pues cómo se pasa la navidad cuando uno está lejos Que eso tiene que ser triste Muy duro vale Ponernos en los comentarios por fin que tenéis todo nuestro tiene apoyo Tiene que ser muy triste eh, lejos en otro país no De claro. la familia, de los hijos, de... Oye, me ha dicho Luis, son, Luis de Colombia, que está mágicas. bien. Me ha dicho Luis de Colombia, el chico que hicimos los ah. vídeos, perdón, el que estaba, que no le daban el asilo, que luego se lo dieron, que está en Sevilla, que está muy bien, ¿vale? Que os lo dijera a todos vosotros. Y haremos un vídeo dentro de un tiempo, ¿vale? Que está muy bien. Mira lo que me ha dicho una Prilines de la Argentina. Ahora me lo pongo, ahora me lo pongo. Quiero que leas esto. Escucha que, que en Más Argentina. Que gorros, ahora me lo pongo. De Escucha léeles, para felicitaros, léeles, para felicitaros. esto a los Prilines de Silvia del chat de. Te Oye, tú no estás en Telegram. No, no, no, no. Prislines, se tiene que meter en el chat de Telegram para ayudaros. Mete, el mensaje el que nos da Silvia desde Argentina que me ha conmovido. Lee a los ¿Cuándo te lo ha mandado hoy? Sí. No ha puesto en Telegram, te tienes que meter en Telegram. Venga, vale. me pongo el gorro. Pues me meto en Telegram, si Venga. tú lo dices... Pero léelo a de ver, Silvia, Silvia, por fin. En mi caso creo que agoto mis posibilidades. Silvia, opino igual que vos. Estoy muy cansada de tanta lucha para nada, porque no veo futuro aquí en Argentina. Y ya estoy un poquito grande y creo que esta es mi última oportunidad de darles un futuro mejor a mis hijos. Y lo que me reste de vida. Ya perdimos todos los derechos, no sé si puede tener nada porque te imponen impuestos, no puedes ahorrar ni en dólares ni en euros porque pasas a ser rico y tienes que pagar, es muy injusto. Mi esposo se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar y yo desde las 6 también dándole duro para tener algo y mantener lo que tengo y ahora más impuestos a las ganancias, me harto de esto. Pues mira, Silvia, tienes un poco todo. triste el Es triste, que... claro, por eso lo he puesto, ver, aunque estamos real, en Navidad. Como la vida misma, pero a la vez triste, ¿no? Claro, entonces lo que os quiero decir, que tenéis todo nuestro apoyo, que esto pues lo vamos a solucionar, para eso nos estamos uniendo. Esto no es cosa de políticos, esto inteligencia, es cosa de colectiva. inteligencia colectiva. Y es que lo están pasando muy mal, porque en Argentina les hacen el 30%. ¿De qué? Del dinero que quieren ah, gastarse, sí. si tú te vas a comprar algo o te vas a hacer un viaje, el 30% el 30% no el 3%. Mía, robo, ¿no? un robo o sea, pero robo, digo, robo claro, exacto robo, lo has dicho muy bien. un robo y es, es un poco duro pero me parece un y, robo y, y lástima tener que decir esto en Navidad bueno pues eso sí. vamos a emitir bueno es sí, lástima porque bueno hoy queremos un poco el... hay soluciones ¿eh? hay soluciones bueno ahora nos vamos a dar una clase pero hay soluciones tú te tienes que meter en Telegram sí sí ya hay vamos vale ya no vamos sí, sí estamos en minutos. directo estamos en directo bueno Prilines, que nos tenemos que ir como en nochebuena y estamos Cucha. aquí simplemente para felicitaros la navidad muchas gracias a los que habéis estado invitados todo este año en el canal muchas gracias a los que Que lo habéis el canal visto. se ha hecho gracias a vosotros, a vosotros y se construye día a día gracias a vosotros Mucha... porque sin ellos nada nada sería posible Mira, una cosa rápida a los prilines de argentina que es que hoy me ha conmocionado el, el mensaje de ella Mirad el un canal en YouTube que se llama Tech con Catalina y otro que es de que es precisamente de Argentina la chica muy buena y David Badaclia si no me entendéis en los canales recomendados de Prisline los tenéis mirarlos para que vaya subiendo un poco cómo se soluciona el tema de la moneda, que lo vamos a solucionar, gracias por ejemplo a David me ha impresionado hoy de Venezuela que les está llamando él es de Venezuela pero está llamando a los al Banco Nacional de Argentina en Madrid ha hecho unas gestiones ha llamado para ayudarles, para preguntarles ah. unas cosas me ha emocionado, me sí, encanta sí, sí, cuando sí. os ayudéis entre todos vosotros, de todos los países me ha encantado. Susana, ¿qué les ibas a decir del de pueblo, cómo vivir la Navidad? Mira un momento los chats. Pues entonces... yo lo que, lo que le quería sí. dejar más que nada a Luis era un mensaje, un mensaje, mensaje de ya que estamos en fechas mágicas, fechas familiares, pero hay peregriner que están en otro claro, en otro país con fechas tristes a la vez son felices. Claro. Sí. El mensaje que yo quiero dejar es pues un mensaje que hay que tener, hay que luchar, que la vida es una lucha, pero hay que tener siempre esperanza, peregriner. Que la esperanza nunca se puede perder que todo el que tiene esperanza al final consigue las cosas, que puede tardar un año, dos o diez, pero que la esperanza nunca se pierda y sobre todo en estas fechas Luis ese exacto. es mi mensaje lucha y esperanza todo el que tiene esperanza al final consigue las cosas Marilú Davila Susana bendiciones por muy mal por Susana muy... bendiciones Espera, están diciendo por muy mal que se vea la situación porque no hay nada fácil pero no es lo mismo una persona con esperanza que sin esperanza exacto las personas sin esperanza se amargan de todo y no ven esperanza en nada no no, no así no funciona la vida los hay que tener, tienen esperanza hay que tener ilusión y decir bueno si no es ahora da aquí a cinco años pero al final con la esperanza llegaré Exacto. en navidad yo quería dejar este mensaje porque son fechas pues muy familiares fechas pues así mágicas ¿no? pues yo suscribo todo lo que ha dicho Susana porque mejor no se puede decir Prislines os dejamos con esperanza con esperanza disfrutar <risa> esperanza de hoy. disfrutar la esperanza de la, la noche la buena palabra hoy, la, palabra la palabra de hoy, esperanza. De hoy. la palabra la esperanza de hoy es esperanza esperanza y optimismo y optimismo y me he puesto sí. el gorro eh me he puesto el gorro Otra Susana. Cosa muy me he puesto el Papá Noel este que no quería, me ha convencido. Mira qué monos estamos. Hola. Prilines, feliz Navidad. Uf. Mañana nos volvemos a ver ya, con más tiempo. ¿Vale? Chao, chao. Feliz Navidad a todos. Chao, chao.